Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berizo partiendo desde Ensenada. Comunicate al teléfono 2215-921746 en Ensenada y Berizo pesca junto al guía Miguel Puebla Alcón. Pesca, pesca los grandes pejerreyes de esta zona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 amigos del pescador como le va bueno queríamos mostrarle algo en esta ocasión de linternas de linternas de mano linternas de cabeza a pila recargable como verán tenemos diferentes opciones ahora como un para el cazador una linterna de dos elementos con, con tenemos también de tres elementos eh, para aquellos que ellos quieren un poco más de duración son linternas que se usan para cazar están muy buenas por ejemplo este modelo que vemos acá es un modelo eh, recargable también se puede utilizar a pilas tres pilas triple a en el caso sí, de no contar con carga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 meterlo claro, adentro, bueno. adentro levantarlo un poquito más mira <risa> muy bueno, muy bueno boy. bien eh lindo pescado eh ahí está a ver está el pescado? que grande, ahora lo desenrodeamos enganché? salió? lindo pescado ¡Uh! Sí, sí, sí, sí, sí, sí, si sí, sí, sí. No. Está enojado Mira, okay. no, pero... <risa> si un poco más. si sí. qué pescadito, muy buen. ¿Sí lo puedo mostrar ahí ¿Sí? Dani puedo levantar más de ese ah está, espectacular muy bueno muy bueno ahí está picando ahí está vamos vamos Luis bien eh vamos sumando ya casi llegamos al kilo 650 Bien, todo, claro. Dale, Mato. Dale, Acá Dale, cañada. Dale, levante. Muy bien. la caña, te digo. Oh. Jala, jala, adelante. Oh. <risa> muy bueno, muy bueno. Muy bueno. ¿Cómo ¡Ah! Ahí ¿Hay se la que no, no. ahí Ahí Migo separar guarda el Es Porque, ¿sabes cómo lo.? Bueno, ahora yo creo. A, a ver si se ve festa. A ver, Frito. Pedro, volete, te levanta bien el ese. Para, para. Fidito, te estoy sacando la fama, Pito. Mirá, mirá, mirá que pescado, mirá. ¿Eh? ¿Sí? Río de la Plata, briso, ¿eh? no vale nada. La Unión Pesca presenta su nuevo copo con mango extensible construido con materiales de primera calidad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 Por acá. Tráelo por acá. Por, por, acá. por acá, dale Estúpido. Muestre, muestre. Muéstrenlo por acá. Hola, tengo el kilo de gasolina. Qué grande, papá. Muestre, muestre ahí, Paco. perfecto pintor, el Ahí viene. Marco.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 Hola, no. muy bueno muy bueno, Hola. Hola. Parece. Hola. Hola. parece tenemos estrepito Tres. muy bien no, no, no, y ahora no salió no salió más espamento del que así. muy bueno levante levante ahí está No, el carrito. Una mojarrita ¿Vale? y ¿Vale? Levantá la caña, la caña ¿Vale? te La caña, te vi. Vi. La ahí. ahí. ahí Está bien. ¿Vale? ¿Vale? Muestre, muestre para acá. ¿Vale? ¿Vale? Mostrarle Vamos a sacar una foto para que me crean que vinimos. ¿Vale? No, no, no puede ser. Esto, si lo cuento, no me lo creen. ¿Vale? Para que, sacalo la vuelta. Ahí. Ahí está. Muestre, muestre, muestre, Mal, al tauco. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, salió, vamos, vamos, vamos, vamos, Muestre. vamos, vamos, Salió, vamos, vamos, vamos, vamos, Estrenando...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 con un servicio totalmente completo. Comunicate al 348 251 40 65 o visita el Instagram cabanas-la-amistad en Facebook cabañas-la-amistad.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 3382 416 244 o 449 293. En Facebook, La Posada del Pescador, Laguna La Picasa, San Gregorio, Santa Fe.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 Y alcanzamos a prender la cámara, che. Muy cerquita el toque. Todos pescados muy parejos, che. Todos pescados muy parejos.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 bastante fresco, es un color azul medio violeta, tenemos el color azul clásico, este que también ingresó a ser, también bastante nuevo, el coral o el salmón y que ya venimos trabajando el amarillo. Disponemos de los talles XS, S, M, L, XL y doble vienen eh, con trampa para el, para, para el puño para poder mantener la palma de la mano caliente también, así que así lo desea Y bueno, cierra hasta arriba. Esto va en gusto, como le gustó a ustedes. Por cualquier cosa nos consultan, tenemos ponemos a todos los talleres, nos escriben por Mercado Libre, nos por Facebook, por WhatsApp, por Instagram, por la tecnología de Mujer. No hay ningún problema, no vamos a atender. Recuerden a no mandar en efectivo, tienen 15% de descuento y si no, pueden abonar en tarjeta y cuentas sin interés, en 3, en 6, con 12 cuotas sin interés. Así lo esperamos.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 por lejos quedamos deuda, pero vamos a volver Alejo. Sí, sí, sí. Sacamos poco, pero nos gustó la laguna. ¿sí? Nosotros por lo menos, sí, pero allá sí. el amigo. Sí, no, nos vacunó, así que vamos, vamos a volver. la primera vez que venís? Sí, la primera y. No, me quedé, me quedé impactado. Muy buen pescado. Exacto. Vamos a volver. Dale. <risa> vamos a aprovechar tiene un poco de estamos de la laguna? Bien ahí, sí, bien ahí. Salimos bueno. a recorrer.